Hola mis hermanos cristianos en la gloria querido televidente una vez más aquí en la fe que conquista este, esta, esta semana, este jueves el Señor tiene una palabra maravillosa el Señor lo ha titulado, el Espíritu Santo lo ha titulado el poder de las palabras y esta viene a colación que la semana pasada entré a una tienda y tenían esta canción una canción como de, de, de trance, de, de techno, y decía ¿Qué hay en tu mente? En inglés, ¿qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu mente? Y respondía, zombie, zombie, zombie. Que hay en tu mente? que hay en tu mente? Y repetía, zombie, zombie, zombie. Y es por eso que el Señor me inquietaba de buscar la palabra zombie. Y mira que antes de mucho, hace mucho tiempo de no saber el idioma inglés, yo también eh, cantaba esa canción. Esa canción es vieja. Y, y, y zombie vie uh, es voz de origen africano occidental, viene del Congo. Eh, ¿Qué significa? Cadáver reanimado mediante prácticas de brujería. En Zambi es un espíritu de una persona muerta. Entonces, esta canción que dice, ¿qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu mente? Y cuando dice Zambi, Zambi, Zambi, estás invocando un espíritu de muerte. Y es por eso que el Señor eh, dice el poder de las palabras. Y, y el Señor nos lleva en esta semana a Oseas 4-6. Oseas 4-6. Vamos a... a, a, a, a a extendernos unos minutos más, pero yo sé que esta palabra va a ser de edificación para ti. Y mira que el Señor nos dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Repite conmigo, conocimiento. Muy bien. Por cuanto desechaste el conocimiento, repite otra vez, conocimiento. Muy bien, conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y mira que te dice repetir la palabra conocimiento. Esta palabra conocimiento, buscándolo, excluyendo la palabra, porque siempre debemos de profundizar, profundizar la palabra del Señor, es facultad del ser humano para comprender por medio, escucha esto, por medio de la razón, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Entonces, si tú le cantas a Dios con estos labios que te ha dado para adorarlo, para exaltarlo, para adorar al Señor, y estás con lo del mundo, ahí hay un problema. Encantando cantando esas canciones que son del mundo, que estos, de, de esos mismos labios hay adoración, de esos mismos labios no pueden eh, surgir bendición y maldición, recuerda eso. Y es por eso que cuando el Señor dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, tiene razón. Eh, venimos de generaciones que realmente, de pronto tú seas la primera generación cristiana o, o vienes de, de un cristianismo, entre comillas, que está edificado en la palabra del Señor. Y es por eso que el Señor pone unos puntos hoy maravillosos en esta semana, en este jueves, eh, que para un demonio, para estar en la... Eh, mira que el ser humano puede estar en lo espiritual y en lo natural. Y para que un demonio pueda estar en los dos ámbitos, porque el demonio no puede estar en los dos ámbitos, en las dos áreas, lo que quiero decir, necesita tener una autorización. Pero, recuerda eso, el demonio, el, el enemigo no te va a pedir autorización. Va a buscar la forma para que tú mientas, para que él pueda entrar y estar en lo natural y en lo espiritual, en el nombre poderoso de Jesucristo. Eh, para que él pueda tener ese permiso para entrar te, eh, en tu cuerpo y hacer lo que se dé, lo que quiera. Mira un punto maravilloso que nos pone el Señor. Eh, es como, eh, que nos, que nos dice, ¿cómo está tu santidad? Para que un demonio, un brujo, te lleve a ese punto. ¿Cómo realmente está su, tu santidad? ¿Cómo estás tú con el Señor? Se está diciendo el Señor en esta semana. Y recuerda que el mundo espiritual es mayor que el físico. Recuerda eso, porque en lo que, en lo que se mueve en lo espiritual, se va a mover en lo natural. Todo lo que pasa en lo espiritual, va a pasar en lo natural. Tú eres. Recuerda que tú eres espíritu, alma y cuerpo. Recuerda, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es mayor que el alma y el cuerpo. Y un punto muy importante que nos, que nos pone el Espíritu Santo en esta mañana, mi querido hermano, mi querida hermana, de que de cristianos en la gloria, aquí en la fe que conquista, es que eh, como Dios te habla, te instruye o te libera por un sueño, el enemigo va a buscar también la forma para entrar en ese sueño y qué. Tú le vas a dar cabida al diablo. El demonio va a buscar, va a entrar el enemigo ahí. ¿Para qué? Para que tú le des ese permiso, le des esa autoridad de hacer lo que se le dé la gana, pero como te lo diga. Cuando cae el sueño sobre el hombre, se desconecta del cuerpo. Se sentido que a veces cuando estás soñando, tú te ves a ti misma o a ti mismo y como que estás soñando a cosas y como que Tú estás viendo es porque el Espíritu está viendo lo que tu, alma, eh, tu cuerpo está, eh, está haciendo en el nombre poderoso de Jesucristo. El enemigo, el, mira que el enemigo no quiere que tú sepas que la palabra, las palabras tienen poder, mis hermanos de Cristo, en la gloria. Tus palabras son del Espíritu y vienen del Espíritu en el nombre poderoso de Jesucristo. Vas a fluir, mi hermano de Cristo, en la gloria, querido oyente, en sanidad en sanidad y en liberación, cuando comienzas, a sal, cuando sepas y, y te estás enterando que tu palabra tiene poder, el Señor te ha dado esa autoridad en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo que contamina al hombre no es lo que, eh, lo que entra, sino lo que sale del corazón. Lo dice en Mateo 15, 11, recuerda eso. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Un punto, dos puntos muy importantes que nos pone el Señor. De lo que te acaba de decir, que Jesús habla de una parte de ti que es espíritu. Recuerda eso. Otra es que recuerda que la mente y el corazón son espirituales. No está hablando de este corazón carnal, de esta carne, de este músculo de donde sales, donde bombea la, la, la sangre, sino en lo espiritual, mis hermanos de cristianos en la gloria. Proviene todo, proviene del espíritu. ¿Recuerdas cuando Jesús Hablaba con Nicodemo y Nicodemo decía, ¿cómo yo puedo volver al vientre de mi madre para volver a nacer? Pero el Señor no se refería a eso. El Señor se refería a nacer en el Espíritu. Y mira aquí en el versículo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8, mira lo que nos dice. El viento sopla, escucha esto, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y mira aquí, cuando dice, viento sopla, es, es el Espíritu es similar al viento. Tú no sabes de dónde va a venir, pero lo puedes escuchar, pero no sabes de dónde viene. Cuando recibes al Espíritu Santo, cuando estás lleno y cuando estás en estos momentos sobrenaturales, tú, cuando usted eh, ve a la calle y comienza a ver si sabes dónde viene el viento, pero sientes el viento. Lo así, es, así es con el Espíritu. Otro punto muy importante que nos habla el Señor es cuando en Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, en los uh, el Valle de los Huesos Secos, es lo que nos dice en este versículo, versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu y profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, si ¿Sí ve que el Señor siempre asimila al Espíritu Santo con el viento, de los cuatro vientos y sopla, se sopla la palabra, y sopla, di sobre estos muertos y vivirán. Sopla, hay aire en ti porque el Espíritu está en ti, mis hermanos de cristianos, en la gloria. Otro punto más maravilloso que nos habla aquí el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Una vez más, nos vamos a extender unos minutos, pero yo sé que tú para el Señor vas a tener tiempo porque esta palabra está llena de poder. En Hechos capítulo 2, versículo 2, él nos habla de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que nos dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. Si ¿Sí ves? Que hace, eh, eh, compara al Espíritu Santo como ese viento que no sabemos de dónde viene, pero llega a nosotros y hace a lo sobrenatural en el nombre poderoso de Jesucristo. Recio que soplaba el cual, toda la casa donde estaban sentados, La palabra son espirituales, vienen del Espíritu, mis hermanos de Cristo, los en la gloria, querido oyente. Otro punto muy importante es que el aire es la manifestación del Espíritu que está en ti. Cada vez que respiramos, si regresamos al, al hebreo, es, estamos diciendo el nombre de Dios. Recuerda que Yahweh, eh, no tenía esa no, en el hebreo no hay vocales y ento, entonces lo que nosotros estamos diciendo y hablando estamos, una vez que respiramos estamos diciendo el nombre de nuestro Dios la visión de Juan también otro punto muy importante que nos habla el Señor en Apocalipsis, mira lo que nos dice esto es maravilloso mis hermanos Usted se pone cada momento hermoso mira que la visión de Juan nos dice, tenía en su diestra siete estrellas, pero esas siete estrellas eran las, las siete iglesias. De su boca salía una espada aguda de, de dos filos. La palabra del ¿sí? Señor. Mis hermanos, qué hermoso. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en, en, en su fuerza. Y unos puntos que nos pone el Espíritu Santo en esta, en esta semana, en este jueves, mis hermanos de cristianos en la gloria. El arma más poderosa que tiene un cristiano, ¿qué es? La palabra. Entonces, ten, ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado con lo que cantas. Ten, que, ten cuidado lo que dices en el nombre poderoso de Jesucristo. Nace del Espíritu, se procesa en el Espíritu y va en lo espiritual. Eh, un punto que nos hace ver el Espíritu Santo en esta semana, mis hermanos de Cristo Roberto, me apuntes porque el Espíritu Santo nos habla lo más profundo de nuestros corazones. Si sabemos el poder que hay en nuestra boca, no estaríamos en la situación que estuviéramos ahorita. Hay muchas, hay muchas veces que los padres maldicen a los hijos, o las cosas que tú le dices a tu madre, a tu padre, a tu esposo, a tu esposa, son cosas que se están moviendo en lo espiritual, que tú estás, y que tú estás firmando cláusulas, decretos, que en lo espiritual se están moviendo, en lo natural tú estás diciendo, se lo dije y ya, no, pero en lo espiritual tú estás firmando cosas que están atando personas en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, destroza, manda fuego sobre esas palabras que hemos dicho y se desatan en el nombre de Jesús, Señor. Si tú pudieras ver todo lo que dice, uh, lo que dices en el mundo espiritual, quedarías impresionado el poder que tiene mi hermano, mi hermana. Jesús le habló a Lázaro y la palabra se escuchó, que En lo natural, cuando dijo Jesús, levanta. Pero en lo espiritual se estaba moviendo todo en el nombre poderoso de Jesucristo. Las ataduras que del hombre son fruto de sus palabras. Y un ejemplo, se firma, una vez más, se firman decretos, se firma una, una legalidad al enemigo. ¿Para qué? Para que entre, para que pueda hacer lo que se dé, lo que quiera, en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, desde hoy, comienza a tener cuidado con lo que cantas. Desde hoy, Ten cuidado con lo que dices en el nombre poderoso de Jesús, porque tú no le puedes cantar a Dios ni le puedes cantar al mundo. Tus labios son para Dios. Tus labios es de alabanza, de oración, de adoración, de orar. No que estés cantando, el hablo al ámbito colombiano, al vallenatico, a esas, esas canciones que realmente estás declarando con tus labios. Porque lo natural lo estás cantando, pero en lo espiritual lo se están firmando cosas porque le está dando cabida a A Satanás. Quedarás asombrado cuando dices el nombre de Jesucristo, mis hermanos de Cristo, en la gloria. Hay momentos que yo tengo sueños, y en esos sueños eh, eh, el Señor te dice, di mi nombre. Y cuando tú dices el nombre de Jesucristo, todo se desata, mis hermanos. Todo, mejor dicho, los demonios corren. Como el lugar ¿Cómo le diste el lugar al enemigo? No sé cómo él se lo dice, pero tienes que tener mucho cuidado. Por la palabra, como se bendice, se maldice, se hacen hechizos. Mucho cuidado con eso. Una vez más, por la palabra, como se bendice, se maldice, se hacen muchos hechizos. Un, un punto muy importante, en el nombre de Jesús, suelta, libera esas palabras. En el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, rompe, esas desatas, señoras, palabras que dijimos o hemos dicho, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, serás liberada, liberado en el nombre de Jesús, Padre, Padre, amado, en esas personas. La Biblia es muy clara cuando dice en Romanos 10.10, 10, escucha esto, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero, escucha esto, pero con la boca se confiesa para ser salvo, escucha esto, pero con la boca se confiesa para ser salvo, si ¿Sí ves que el poder de la palabra tiene poder. Mucho cuidado porque en lo espiritual tú estás firmando, tú estás haciendo, le estás dando cabida a Satanás. Mucho cuidado. Elías, eh, mira, aquí, mira esta, Elías por medio de la palabra dijo que no iba a llover. Y él dijo que no iba a llover, ¿sabes por qué? Conocía a ese Dios vivo y de poder. Cuando tú conoces a ese Dios vivo y de poder, y sabes que lo conoces tan bien, que cuando tú lo que vas a decir, si eres un hijo de Dios, no entre comillas de ese cristianismo de, de esa élite de cristianista, cristianista que hoy, hoy que quiere manipular a las masas. Y cuando tú sabes que esa palabra viene de Dios y la dices, va a haber un respaldo porque conoces a quién? A papá. Conoces al Hijo y al Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira que una frase que escuché de un pastor y la escuché de otra persona y también me quedó en lo más profundo de mi corazón y te lo, te lo voy a compartir también. Si tú crees lo que dices, creerás lo que quieres, te repito, si tú crees lo que dices, creerás lo que quieres cree y suelta la palabra en el nombre poderoso de Jesús, declara que eres sano, eres sana en el nombre poderoso de Jesucristo declara que vienen cosas maravillosas, tú tienes la autoridad y todo derecho legal ante el enemigo en el nombre poderoso de Jesucristo porque él ha sido liberado, todo contrato tiene una cláusula, el enemigo no quiere que lo leas en esa cláusula dice que Jesucristo es tu Salvador, tu Redentor, y Él te, sí, y él te liberó en el nombre poderoso de su nombre. La mente y el, cora, y el corazón son espirituales, 100%. Cinco, uh, mira lo que dice Mateo 5.28. Si cuando una mujer, con tu mente ya pecaste. Te Entonces, ten cuidado, no únicamente con los labios, sino con tus ojos, con tu mente y tu corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo. Génesis 1.26, que somos imagen y semejanza. El Señor dijo que haríamos cosas mayores que Él, cosas grandes que Él, cosas que Él dijo. Eres sana, eres sano en el nombre de Jesucristo. Y lo que decimos en el nombre poderoso de Jesucristo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche que tú nos estés escuchando en el nombre poderoso de Jesucristo. Ya para ir terminando, Jesús tiene la palabra en la boca. El verbo fue hecho carne. Él es, nos dio la autoridad. Vamos a hacer cosas grandes. Y maravillosos en el nombre poderoso de Jesucristo. Una vez más, Juan, cuida tu palabra. Analiza tus palabras antes de hablar en el nombre poderoso de Jesucristo. Y recuerda, anula todo de, de, de decreto. Y recuerda que estamos en la gloria para hablarle a Dios. Y siempre dale la gloria y la honra a nuestro Señor. Recuerda que la palabra, de, la palabra tiene un poder, mis hermanos, en lo espiritual grande. Grande, grande, grande. Es por eso que el Señor te está diciendo, en esta mañana, y en esta tarde o en esta noche, en el momento que tú nos estés viendo, que realmente recibes esta palabra, cuida tus palabras y comienza a soltarlo, comienza a autoliberarte, comienza a decir, Señor, perdón esas palabras que dije. Yo sé que hay muchas personas que me están viendo, que conocen y no conocen de Dios. Y llegó el momento que tú comiences a soltar, a cortar, a anular todo decreto en el nombre poderoso de Jesucristo y verás tu vida va a cambiar maravillosamente lo he hecho, mi vida está cambiando grandemente y va a seguir cambiando en el nombre poderoso de Jesucristo Porque eh, veníamos de cosas de religión ya el Señor nos está quitando vendas y nos está mostrando las, las verdaderas cosas que hay en su palabra nos está ent haciendo entender realmente esa palabra viva y de poder en el nombre poderoso de Jesucristo mis hermanos, que Dios te continúe bendiciendo y nos veremos en otra emisión aquí de La Fe que Conquista con otro mensaje más. Siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Recuerda que estás en la gloria para hablar de Dios. Bendiciones.